Hay algo importante hay algo que se va a comentar. Y hoy, 23 de abril, tenemos un mensaje muy lindo que compartir con mi personal diario. Y en este devocional esperamos en el Señor que pueda ser de ayuda, que pueda ser de bendición para con su vida. Y gracias, gracias mil por estar con nosotros y gracias por compartirlo también. Y el tema va a ser, el Señor es quien me ayuda. Imagínate, si estamos del lado del Señor, ¿cuál va a ser el problema, verdad? Bueno, pues vayamos a, al desarrollo del tema. Ahora aquí en Isaías 50, versos 7 al 9, y vamos a ver el verso 7. El Señor es quien me ayuda, por eso no me hieren los insultos. ¿Ves? Que, que, que bonito está aquí hablando el profeta Isaías. El Señor es quien me ayuda, por eso no me hieren los insultos. ¿Verdad que es muy común esto de que hay insultos por donde quiera? En el trabajo, en la casa, en la familia... ...en los vecinos, en la gente que desconocemos... ...y en la que conocemos... ...y en tantísima gente, ¿verdad que sí? Ok, pero fíjese lo que sigue diciendo el, el verso aquí... ...por eso me mantengo firme... ...como una roca... ...pues sé que no quedaré en ridículo... Ajá, ah, qué lindo... ...pues sé que no quedaré en ridículo... ...esto es maravilloso, ¿verdad? Entonces cuando tú y yo y cualquiera... ...anda bien... De la mano del Señor, hablando de Dios, hablando de Jesús y con la unción del Espíritu Santo en nuestras vidas, pues no va a haber ningún problema. Vayamos ahora al verso 8. A mi lado está mi defensor. Fíjese qué bonito. A mi lado está mi defensor. Y dice aquí Isaías, dice, ¿alguien tiene algo en mi contra? Fíjese nada más la exclamación que hace. Vayamos juntos ante el juez. Quien se cree con derecho a acusarme Que venga y me lo diga Cuando tú y yo y cualquier persona Está bien consciente de su carácter De su templanza De su condición De su condición moral E incluso de su condición espiritual No hay nada que, que te detenga No vas a tener ningún temor ¿Por qué? Porque es, es, es el Señor quien me ayuda O, o nos ayuda entonces, no hay como tener al Señor Aquel que nos ayuda Ante todas las, las problemáticas de la vida Es por eso importantísimo Que tengamos al Señor de nuestro lado Vamos al verso que sigue Y espero que esto venga a ser de ayuda y bendición para tu vida El Señor es quien me ayuda ¿Quién podrá contenerme? ¿Quién podrá condenarme? Qué hermosa es esta pregunta, fíjese ¿Quién podrá ¿Condenarme? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién es el que me puede condenar? Si tú sabes bien cómo estás actuando, si tú sabes bien tu moralidad, si tú sabes bien cómo tú vives y que vas tomado de las manos del Señor, no va a haber ningún problema. Fíjate lo que sigues diciendo. Todos mis enemigos, ¿qué va a pasar con ellos? Van a desaparecer. ¿Cómo van a desaparecer? <risa> Dice aquí en el libro de Isaías, como vestido comido por la polilla. Se lo, se la, la policía lo va a comer Así, así va a suceder Cuando tú y yo O cualquier persona Está en los caminos de Dios Y confiamos en que el Señor Es quien nos ayuda ¿No te parece esto precioso? Tener esta fe, esta confianza Y esta seguridad En quien hemos creído Pues vamos a agradecerle al Señor Por ser Él quien nos ayuda Vamos a orar, ¿qué te parece? Oremos Señor, ¿cómo no darle gracias por su amor, por su misericordia? Señor, porque usted es quien me ayuda. Y Señor, en este momento, que puedo orar un momento, no puedo menos que pedirle la bendición sobre todos aquellos que somos sus hijos. Pero ponga su mano de poder para parar todo aquello que pudiera hacer en nuestra contra. Pero permítanos vivir la vida moral y espiritual y que estemos bien fortalecidos. Con el conocimiento de su palabra. Y que podamos Señor siempre estar orando. Pidiendo esa fortaleza. Para que nada nos mueva. De nuestro conocimiento y entendimiento de su santa palabra. Para la gloria de su nombre. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias por estar con nosotros en este devocional. Que Dios me los bendiga. Y compártelo. Compártelo con tus amistades y familiares. Con tus contactos y bendiciones.